Distribuidora Lewis y Rosemary Tapia les invitan a la presentación de mi nueva novela La Burbuja Invisible en la Feria Internacional del Libro en Panamá. Espero que se conecten a la presentación el jueves 19 de agosto a las 5 de la tarde. En el detalle del video estará el enlace directo que los llevará a la sala. Gracias a la Cámara Panameña del Libro por facilitar el encuentro virtual con mis lectores. Un abrazo.